María, tiene la palabra el senador Arrieta. Eh, gracias, señor, gracias, señor presidente. Eh, decía la, la representante del Grupo Popular que mezclaba churras con merinas. Y efectivamente, efectivamente, yo mezclo churras con merinas porque considero que la escuela es eso. La escuela tiene que ser un reflejo de la realidad social, donde convivan niños que, de que sus padres piensen de una manera u otra, niños ricos y niños pobres. Es decir, eso es la escuela y no separarlos y segregarlos. Efectivamente, estoy por mezclar churras y merinas, aunque yo, como vasco, soy más de la oveja lacha. Bien. Podemos hacer un poco de historia y ver un poco esto de los conciertos educativos donde provienen. Fundamentalmente, ustedes saben que es prácticamente con la aprobación de la law de 1985 cuando se hace cierto impulso a los centros concertados, en un momento en que existía un gran crecimiento demográfico que además coincidía con la ampliación de los años de escolarización y que la red pública carecía de suficientes plazas, pues entendía entonces que tenía cierto sentido el que se pusiera en marcha y se apoyara y se financiara ciertos eh, centros privados. Bueno, lo cierto es que eso fue creciendo y, al día de hoy, pues bueno, eh, es significativo que el 63% de este sector privado corresponda, además, a centros docentes que están muy relacionados con, con la Iglesia. ¿no? Y, miren, es, es cierta anomalía lo que sea en este estado porque eh, la enseñanza secundaria, por ejemplo, en, en Europa es del 15,1% y en España es del 31%. Y Entonces, ¿qué venimos a decir? ¿Que en el resto de Europa eh, son menos demócratas que aquí? ¿Que existen menos libertad que aquí? Hombre, yo creo que no. Creo que hay datos objetivos y efectivamente algunas comunidades en las que ha estado gobernando pues, partidos conservadores empezando por Cataluña, Madrid, Navarra, incluso Euskadi, en el que bueno, la enseñanza privada está cercana al 50%. ¿no? Y miren, libertad de edición, la libertad de elección del centro es un mito, es un, un concepto que se presenta cargado como una aureola de derecho, pero en realidad es un, es un eufemismo que esconde la idea de que quiero exclusividad y elitismo para mi hijo, para mi hija. Miren, eh, les voy a poner unos ejemplos, ya sé que, que puede sonreír, pero vamos a trasladar a otros ámbitos, por ejemplo, como la sanidad o la seguridad, este tema sería ridículo. Oiga y mire, no quiero sanidad pública, ¿eh? quiero sanidad privada, pero pagada por el Estado. Oiga, mire, no, quiero, no confío yo en los cuerpos de seguridad del Estado, quiero un vigilante privado en la puerta de mi casa, pero sí. Pagado por el Estado. Hombre, vamos a ver. La libertad de elección no ha de analizarse en sí misma, es decir, forma parte de una triada. Se habla de libertad de elección, se habla de distrito único y luego además se hablan de, de evaluaciones estandarizadas o, o reválidas, ¿no? Es decir, se intenta clasificar a los centros a ver por un, ra un ranking eh, para que esos ciudadanos que estén no enterados. Eh, se den cuenta que en los centros privados concertados pues, a veces se obtienen mejores resultados porque se omite, es decir, no existe eh, segregación, ¿no? Es decir, so, o, por, o porque se omite la segregación existente. ¿no? Por eso, entre las comunidades del PP, eh, una y otra vez están intentando establecer estas puestas, ¿no? estas eh, <coughs> objetivas. Miren, La perpetuación de los recortes y la consecuente degradación de la escuela pública es una condición necesaria e imprescindible para que las familias que busquen la salvación personal de sus chicos encuentren el camino en la triada anteriormente citada. De esta manera, el derecho a la educación se reduce a mera mercancía y los ciudadanos que disfrutan del derecho a la educación se convierten en clientes de estas empresas educativas. Este es el sistema que consagra al ONCE, que no es otra cosa que la materialización legislativa del modelo educativo neoliberal. Mira, resumiendo. Eh, los conciertos educativos son una anomalía en la Unión Europea. Muchos, no digo todos, conciertos educativos son socialmente segregadores. Pedógicamente son negativos porque no son reflejo de lo que realmente es la sociedad Como me queda muy poco de tiempo, quiero finalizar diciendo en algo en lo que profundamente creo. Yo creo que es una realidad objetiva que ustedes, los del Partido Popular, pretenden cargarse la escuela pública. Y yo les adelanto que no lo vamos a permitir porque somos más y somos mejores. Vaya terminando, señoría. Y la libertad de elección que ustedes plantean es... Un chantaje no es algo real y ustedes lo saben. Pero no les importa mentir, ni siquiera se sonrojan al hacerlo. Son tantos años de mentiras que a nadie sorprenden. Muchas gracias. gracias,